Bueno, aquí estamos ¿Qué pasó? No sé, la gente ha corrido para allá, para allá.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 ¡La igualita, una igualita ¡La cubana! cubana. No, se no. llamaron, pero hay una señora ¡La eh, bueno, ¡La ...corriendo, Venían corriendo y tomaron a la señora que están ahorita. a decir, vamos vamos a decir, vamos a decir, Y vamos me gusta vamos me vamos me vamos vamos vamos ¿Usted vio lo que pasó? No. Ah. ni idea. Yo lo que pensé era que algún enchufado de los ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Un camarógrafo lo, que lo querían agarrar, no se te se le pegaron atrás, lo golpearon y se metió allá en el no, pero corriendo, corriendo. ¡No ¡Caminando! ¿O era ese cubano traidor. ¿Qué fue lo que pasó ahí con él? El, el chamo estaba grabando a las personas como para ver quiénes eran los empleados públicos era el canal que estaban. Del Estado. Y era de un canal del Estado. Y cuando la gente se percató que le empezaron a gritar, el chamo entró en pánico y empezó a correr. Y ahí se delató. Se delató que era un infiltrado, así mismo. Ah, ok. Tratando de ver quién, qué empleado se. Claro, qué empleado público se atreve a salir a la calle. Y a, y a, y a los empleados públicos hay que defenderlos, ¿me Claro, entiendo? por supuesto. Leonardo Poller, me llamó. Ah, ok, tú viste esto, tú lo viste. ¿Ah? ¿Tú viste la Yo lo perseguí. <risa> ah, ok, ok, ok. Y no supieron de qué, de qué, de ¿cómo se llama el muchacho? No ¿El muchacho? sabemos, aún no se le cayó el bulto, pero no nos dio chance de registrarlo okay. porque se llevó otra persona el bulto. Volteó una señora, ¿no? ¿O tumbaron a una señora. Corriendo, claro, corriendo, tratando de huir. Tratando ah, de huir. Okay. Pero gracias. De nada. ¿Cuándo vas a creer las mentiras revolucionarias en reacción al cambio?